vamos a los páramos de Australia bien los rescatados en Cangurlandia que sí, es una película original de Rescue Dawn under por cronología me temo que entra dentro del renacimiento Disney ya sí digo, aunque, todos no, los 90, aunque no es un clásico un clasicazo es... Este este menos, es menos reconocida, pero, pero es una lástima porque es una de esas segundas partes raras es que es muchísimo mejor que la original, mientras que la original pues eh, cuenta una historia poco recordable y tiene una animación menos recordable todavía, salvo por el fotograma este famoso de las tetas. Eh, esta otra, sin embargo ya había vuelto Disney a hacer acabados más eh, más precisistas y encima los planos son eh, muy espectaculares en esta película. Aprovechan al máximo posible los acantilados y todo lo que hay en, eh, en Australia, ¿no? Y todo el, el desierto y las... Eh, las dunas a, el, águila, el águila real. El principio de la película es... No sé, no lo he visto. El no principio de eso. la película es eh, un niño liberando a un águila, se suben el águila y empiezan a volar por todo Una el... Una toma terreno. aérea. Y, y pues eh, es espectacular. Pues... Eh, Empieza, empieza a hacer. Eh, empieza a esquiar con, en el agua y tal. Es, em, salta por una cascada el niño. Es una, es una secuencia realmente espectacular. Y para ver en pantalla grande. Eh, si en la primera película rescataban una niña, aquí rescatan a este niño, eh, el malvado MACTIC. Que se dedica a cazar animales en peligro de extinción. Pues eh, ha, ha visto al niño. Pues le, le, le atrapa también porque él se, se estaba dedicando a salvar a estas criaturas. Es una película de aventuras, tampoco es una película seminal ni ni decir ni clásica, pero la verdad es que no está nada mal, no, no, no es icónica como Indiana Jones, pero se defiende bastante bien entre este tipo de filmes. Tomás, pues me gusta destacar de esta película el reparto que tiene, que entre otras personalidades está Bob Newhart, John Candy o el mismísimo George C. Scott, que son tres actores grandes que en principio no tendrían nada que ver los unos con los otros, uno es más de la televisión, otro es más de la comedia y el otro es un marine y sin embargo se, se juntan en, en esta historia para dar las voces a los personajes principales, esto solo por eso merece la pena. También es una de las poquísimas segundas partes Disney que está dentro del canon en lugar de ser pues directamente a vídeo etcétera y mucho menos en una segunda parte Disney que sea mejor que la original que eso no hay quien lo vea. Además eh, en Oliver ya intentaron rescatar a estos personajes. No sé por qué les interesaba mucho estos dos Pues nada, eh, para finalizar Simplemente decir que me acaba de escribir mi hermano que, eh, Al que le saco 13 años Y me dice que soy un cabrón Porque le llevé a ver al cine Los rescatadores en Cangurulandia Cuando era pequeño, de lo cual estaba muy contento y, y acabo de decir que no me acuerdo de haberla visto eh, Con lo cual parece que le, <risa> le he estropeado una, Un bonito recuerdo de su infancia Enfrentándole con la cruda realidad de los adultos Pero nada vuelve a ver porque está muy bien Lo siento mucho, Sergio, no me acuerdo, tío De haber visto esta película, <risa> francamente no me, no me debió de gustar demasiado O estaría pensando en cosa